Continuando con los contenedores, vamos a ver ahora las tuplas. Las tuplas son muy similares a las listas, pero son, eh, es un tipo de datos inmutable. Esto es, una vez que se genera el, la variable tupla, no se puede modificar su contenido. Esto lo hace muy útil, por ejemplo, para las variables de inicialización, o para parámetros u otras cosas que uno no quiere que sean modificados en el código. Además, al ser inmutables, también... Eh, se pueden utilizar como índices para otras variables. Eso lo vamos a ver después. La forma en que se representan las sintaxis es utilizando paréntesis. Son elementos separados por coma entre paréntesis. Por ejemplo, acá definimos una variable A, que es una tupla, que contiene los elementos 1, 2 y 3 y están ordenados. Como dijimos, eh, las tuplas son inmutables, entonces si queremos modificar el tercer elemento de la de la tupla, Python nos da un error y nos dice que eh, las tuplas no eh, permiten la asignación de elementos. Para distinguir el uso de las paréntesis en las tuplas con el uso de los paréntesis en las expresiones matemáticas se utiliza la coma. Si no tiene una tupla de un único elemento, por ejemplo acá, una tupla únicamente formada por el número 42, no es 42 entre paréntesis, sino que es 42, coma. como en el caso de las listas, eh, en, la, en las listas, los elementos de las tuplas pueden repetirse. Por ejemplo, acá tenemos una tupla de 5 elementos que son 1, 1, 2, 3 y 4. Entonces el primer elemento es 1, el segundo es 1, el tercero es 2, el, el cuarto es 3 y el quinto es 4. Y eh, al asignarse se mantienen, eh, se mantienen ese, esos elementos repetidos. Si lo que buscamos son... Eh, representaciones en donde los elementos no pueden repetirse, lo que para eso tenemos un tipo de datos especial que son los conjuntos, los sets. Los conjuntos de Python son la, la representación en el lenguaje de los conjuntos matemáticos. Son conjuntos de elementos únicos y no poseen un orden, o sea, uno no puede buscar el cuarto elemento de un conjunto de un set en Python. Se expresan como elementos separados por una coma con llaves eh, eh, como delimitador. Al inicializarse, uno puede inicializarse con cosas repetidas, pero el conjunto solo va a contener eh, una, una copia de cada una de esos de, de esas, eh, valores de inicialización. Por ejemplo, acá estamos repitiendo el, el valor 9, el 1, no importa. El 2, no importa. Solo va a quedar un único valor en, la, en el conjunto. Incluimos también el valor hola y es un string, y ese string aparece como un elemento más porque es distinto a todos los números del 1 al 9. Ahora, si inicializamos el conjunto con un string, lo que hace es hacer un conjunto de las letras, lo cual lo hace muy útil para trabajos, para operaciones eh, de búsquedas, diccionarios, etc. Entonces, por ejemplo, si inicializamos un, un um, conjunto con um, el string, los conjuntos de Python, los elementos del de el, el conjunto van a ser los caracteres que son distintos entre sí que forman ese string. Um, las operaciones... Eh, entre conjuntos de Python son análogas a las operaciones en conjuntos matemáticos y para eso existen los siguientes operadores la barra vertical pipe, que es unión eh, ampersand, el símbolo and, que es eh, intersección menos, que es diferencia eh, hat, sombrerito, es eh, el, el, lo eh, opuesto a la, a la intersección, digamos Sería un, un eh, ¿exor? Eh, El símbolo de menor entre conjuntos es incluido, el símbolo menor igual es incluido igual, el símbolo mayor es contiene y el símbolo mayor igual es contiene igual. Entonces, por ejemplo, si tenemos un conjunto que tiene los elementos 1, 2 y 3 y 3, 4 y 5, digamos, el único elemento común es el 3, y vamos a ver que, por ejemplo, la... Digamos, la unión, es, son los elementos 1, 2, 3, 4, 5. La intersección es el elemento 3. Eh, la diferencia son los elementos eh, 1, 2, 4 y 5. Perdón, la diferencia son los elementos 1 y 2 porque es A menos B. Eh, el el, el SOR, digamos, lo, todo lo que no está incluido en la intersección... Son los elementos 1, 2, 4 y 5. Y después A no está incluido en B, no está incluido en igual, ni contiene A, B, ni es contenido igual. Entonces todas las, las últimas cuatro eh, operaciones devuelven falso. Esto en particular, eh, estas operaciones entre conjuntos, eh, las vamos a utilizar nosotros bastante para Constructing solid Geometry, la forma en que en OpenMC se representa la geometría, porque vamos a hacer uniones, e intersecciones entre semiespacios que permiten definir el, la geometría. Así que son conceptos que vamos a utilizar bastante. ¿Cómo sabe Python eh, que los elementos son únicos? Lo que utiliza es una función que se llama hash, que toma elementos inmutables y le asigna un número entero, único. Eh, por eso los elementos de eh, los conjuntos tienen que ser inmutables. Uno no puede... Eh, ...poner, por ejemplo, una lista como un elemento de conjunto porque esa lista, al ser mutable, no va a tener asignado un hash. Y de esa forma yo no puedo saber si es un elemento único. Por ejemplo, si yo tengo una lista que contiene los elementos 1 y 2 y otra lista que contiene los elementos 1 y 2... ...en principio son iguales, pero si yo modifico alguno de esos elementos, dejan de serlo. Entonces, algo que es mutable no puede ser único. Y la, la forma que tiene Python de saberlo es utilizando esta función hash... Eh, que asigna un, un número entero para cada, para cada variable. Entonces, si tratamos de calcular el hash de distintas cosas, de un string, hola, devuelve ese número, del, el número 1 tiene el, el. devuelve el número 1, el, el valor 10.0 devuelve el. el valor 10, mientras que si tratamos de calcular el hash de la. Lista 1, 2, devuelve un error porque el tipo de, de lista no es hallable. Si tratamos de armar un conjunto que contenga elementos que no sean hallables, también nos tira un error. O sea, se puede hacer un conjunto que contenga los elementos hola 1 y 10.0, pero no hola 1, 10.0 y la lista 1.2. Para finalizar... Eh, lo que quería contar de, de, de contenedores voy a hablar de los diccionarios que son eh, que es la forma que tiene python de eh, revisar eh, tablas hash de, de revisar eh, tablas que codifican un valor de entrada a un valor de salida eh, se denominan también matrices asociativas estas estructuras son estructuras no ordenadas, en las que el índice está dado por una clave, que puede ser cualquier valor que sea halleable. Y la forma que se expresa son de aparece clave, dos puntos, valor, separados con comas y colocados entre llaves. Por ejemplo, acá tenemos un string nombre, dos puntos, Juan. Otro string apellido, dos puntos, Pérez. Un string edad, dos puntos, 25. Después, si eh, utilizando esos strings podemos hacer eh, la indexación de los contenidos de diccionario. Entonces, si ya buscamos el elemento nombre del diccionario, de devuelve Juan. Si buscamos el elemento apellido del diccionario, de devuelve Pérez. Y si devuelve, buscamos el elemento edad de el, eh, del diccionario, devuelve 25. De vuelta, ¿cómo hace eh, Python para utilizar cosas complejas como strings o, o otras variables como índices de una estructura? Utiliza el hash. Entonces, las variables que uno utiliza como claves de el, del eh, diccionario tienen que ser hasheables, tienen que ser inmutables. Por ejemplo, si tratamos de hacer una... Una lista que contiene todos strings como, como claves del diccionario funciona. Si utilizamos strings y un conjunto, el conjunto, eh, perdón, una tupla con los valores unidos también funciona. Y se, eh, si eh, tratamos de hacerlo con una lista, tiene un error y el error es que el tipo de datos lista no es halleable. Con esto terminamos la introducción a contenedores.